Es un presupuesto que consolida los recortes, los recortes que, además, no, no está teniendo en cuenta a parte de la ciudad y, sobre todo, que está negando la participación. Volvemos a insistir en la falta de participación, puesto que se hizo una autoenmienda al equipo de gobierno. Eso ha impedido que las entidades puedan alegar en tiempo y forma. Y, por supuesto, ya sabéis cómo ha salido la votación. Un dato. La señora María Navarro, que parece ser que ve las ruedas de prensa, así que espero que la vea, ha dado datos en este último cierre como equipo de Gobierno y nos están acostumbrando a dar datos que no están contrastados. Ellos que hablan de ejecución y contrastación, nos sacan unas imágenes de cartón pluma y, por deciros un detalle, hablan del presupuesto más alto de la historia en acción social, que ya sabéis que es la, una de las partes en las que yo estoy ahora mismo como responsable de mi formación, Zaragoza en Común.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 Más allá de todo eso, hoy queríamos deciros que esta semana es la semana europea de lucha contra la pobreza energética y el 20 de febrero además se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Nos parece que es el marco perfecto además de que ya hemos tenido la ejecución presupuestaria y tenemos datos contrastados, que animo a todo el mundo que entre en la página web del ayuntamiento. Son datos de los servicios técnicos y financieros del ayuntamiento y, por lo tanto, se pueden ver. ¿Y qué hemos visto? Pues vemos que en plena crisis de pobreza energética las ayudas de urgencia destinadas directamente a pago de suministro eléctrico han bajado a un 51%, 51% por debajo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 el año sin pandemia, que nos parece que es el elemento objetivo de análisis, porque 2021 han sido años complicados. Nos hemos encontrado, además, que ese año era un año sin los índices de pobreza energética que actualmente estamos viendo. Así que nos encontramos con una situación de mayor emergencia social y estamos viendo cómo estas ayudas de urgencia han disminuido hasta índices de un 51%. Esto nos parece, desde luego algo que no habíamos visto nunca y que evidentemente evidencia que hay un problema. Y el problema está en que ahora mismo el equipo de gobierno está poniendo trabas burocráticas para la tramitación de estas ayudas. En concreto, nos encontramos, y os leo literal, que hay que realizar por parte de los profesionales. Ya sabéis que los equipos técnicos reciben la demanda, hacen una valoración y, evidentemente, tienen un instrumento que es las ayudas de urgencia para poder paliar esta situación y evitar el endeudamiento e incluso el corte de suministro. En este caso nos encontramos con que se tiene que hacer un informe aclaratorio de la situación por parte de los profesionales que dice que en el caso de que la factura de la luz el importe supere los 50 euros mensuales para una persona unipersonal, es decir, una familia de una sola persona, también tiene que hacerse un informe aclaratorio para las unidades familiares en las que haya dos miembros en el caso de que tengan facturas de luz que superen los 85 euros. Y, por último, en cuatro miembros, cuya factura supere los 110 euros. Estos informes tienen que ir aclaratoriamente y, por lo tanto, esto supone unas trabas a la hora de realizar el trámite. Por eso, está fuera, creemos, de toda lógica que en este momento de pandemia, de crisis energética, vuelvo a deciros que esta es la semana europea de la lucha contra la pobreza energética y el día 20 se celebra el Día Mundial de la Justicia Social. Creemos que está fuera de toda lógica que en medio de esta crisis se estén poniendo más trabas y este gasto se encuentre muy por debajo de lo que nos referimos al año 19. Eh, creemos que, además, estas ayudas de urgencia, como os decía, para el pago de suministro eléctrico, además están también las del gas, el pago de hipoteca, comedor o material escolar, se han situado este pasado 2021 en niveles muy inferiores a la inversión para estos mismos conceptos en el año 19. En resumidas cuentas, queríamos que tuvierais aquí la información, porque nos parece que ya tenemos los datos de ejecución del año 2021, que, efectivamente, esta es una materia sensible que nos estamos encontrando con que los niveles te dan por debajo del 51% del año 19 y que esto, entre otras cuestiones, tiene que ver con los informes aclaratorios que se están solicitando para que desde intervención se validen estas ayudas, como os he dicho, que en muchos casos, evidentemente, una familia de cuatro miembros, 110 euros, es hasta cierto punto bastante normal que el coste económico sea de esta magnitud. Así que eh, esta era la información que os queríamos comentar estaremos encantadas de responder a las dudas que tengáis con relación a este tema. ¿No? Muy bien. Pues, muchas gracias.